hola os doy la bienvenida a esta serie de vídeos donde vamos a aprender a hacer nuestro primer juego con GameMaker maker studio aunque está la versión 2 disponible y es mejor que la 1.4 lo haremos con la versión 1.4 porque es la que soporta eh, la que soportan los ordenadores de, de nuestro instituto en, la, en este primer vídeo veremos los aspectos básicos básicos de GameMaker. maker y haremos nuestra primera pantalla del juego. Para comenzar tenemos que crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que le vamos a poner el nombre del juego que vamos a crear. Este juego va a ser muy sencillo. Va a ser un laberinto y una nave espacial que va por ese laberinto. Si choca con las paredes del laberinto has perdido. Y si llega al final del laberinto hemos ganado. Lo vamos a llamar laberinto espacial. Vamos a usar el inglés porque nuestro objetivo al final será subirlo a Play Store. Y ahí conviene que esté disponible en este idioma. Así que el nombre que le vamos a poner es Space Maze. Le eh, a crear el proyecto. Y ya estamos con la pantalla principal de, de Game Maker. En la parte izquierda, que es lo primero que vamos a ver, están todos los elementos que se pueden incorporar a un proyecto de Game Maker. Eh, como elementos están cualquier cosa que pueda aparecer en el juego. Una imagen, un sonido, un tipo de letra, las propias pantallas del juego, los elementos que se ven moviéndose por el juego. En este primer tutorial vamos a hacer un background, un fondo para una pantalla y una room, que es una pantalla del juego. Vamos a hacer la pantalla inicial con un fondo con el título del juego. Bien, para crear el background podemos hacerlo de dos maneras, o, o crear nosotros el dibujo con un editor de dibujos que tiene el propio Game Maker, muy básico, muy simple, o bien coger una imagen de, de uso libre o con licencia Creative Commons y hacer uso de esa imagen para nuestro juego. Vamos a optar por esa segunda opción. Vamos a buscar una imagen en Internet y la vamos a usar. La página que os recomiendo para buscar imagen, imágenes en Internet, es openclipart.org. Esta página... Ofrece imágenes bajo licencia de uso libre. No es necesario siquiera citar al autor. Si nos vamos a la licencia que tiene, puede usarse incluso modificando las imágenes hasta para uso comercial sin necesidad de citar al autor. Aquí si queremos más información sobre esta licencia, podemos pinchar aquí y nos informa sobre ella. Bien, pues en OpenClipart como yo, mi laberinto lo voy a hacer, espacial voy a poner space y vamos a ver qué imágenes nos aparecen para la portada de todas las que aparecen quizá esta esta es la que me gusta más space sketch pinchamos en la imagen y la vamos a descargar esta parte de aquí nos permite descargarla en distintos formatos y distintos tamaños lo vamos a descargar en tamaño grande y en formato png lo guardamos en el archivo ya se ha descargado y se me queda en descargas, vale, ahora me vuelvo a GameMaker y vamos a crear nuestro primer fondo, botón derecho, pincho con el botón derecho encima de background y lo voy a dar a crear background, de la, el, eh, le vamos a poner un nombre a este background, siempre conviene poner un nombre que nos permita recordar qué es lo que hemos incluido en él, me gusta poner unas tres primeras letras que nos recuerden que es un background, bck, y luego le voy a poner de nombre portada, para acordarnos que va a ser el background que vamos a usar en la, en la pantalla de portada. De las dos opciones, edit background es que los creamos nosotros, y load background es que cargamos una imagen, optamos por esta primera opción. Y ahora la imagen que tenemos está en descargas, me voy a descargar y cojo el archivo space sketch que acabo de descargar. Está en tamaño muy grande, si queremos verlo si queremos meternos dentro de él y modificarlo, hacemos doble clic encima de él o le damos a, perdón, le damos a Edit Background. En Edit Background aparece el editor que tiene eh, Game Maker, con la rueda del ratón podemos ampliar el zoom o disminuirlo. Eh, lo voy a dejar en este tamaño y vamos a ponerle un texto con el título del juego. Vamos a darle a de todas las herramientas que hay aquí, la herramienta texto, donde pone el font, pinchamos y podemos elegir el tipo de texto, que te, el tipo de letra que queramos, el tamaño. Voy a elegir esta fuente, Ravi, y tamaño 72, bastante grande. Ahora vamos a ver si queda bien y si no lo aumentamos. Le damos a aceptar y le vamos a poner, por ejemplo, color amarillo para que resalte. Eh, de los colores que permite, dime que cogemos el amarillo y aquí vamos a escribir eh, space maze voy a hacer todo con mayúsculas space Uf, queda un poco pequeño le voy a poner tamaño más grande cambiamos el tamaño y en vez de 72 le voy a poner tamaño 120 y vuelvo a escribirlo space sí este tamaño queda mejor space y debajo maze laberinto espacial ¿Vale? Si queréis ponerlo más grande ya cada uno Como le vaya quedando bien Y el botón, para el, el botón para iniciar el juego Que después lo haremos Lo pondremos por esa parte de ahí Por la parte central O por donde veamos que quede bien Bien Con esta modificación ya tenemos listo El fondo para la pantalla inicial del juego Le damos a OK Después le volvemos a dar aquí a OK Y ya vemos que se nos ha creado En Backgrounds Tenemos el background que acabamos de crear Ahora en Rooms que son las pantallas que va a tener el juego, vamos a crear una pantalla inicial. Pinchamos con el botón derecho y le damos crear room. El tamaño que viene por defecto es 1024 x 768. Aquí a mí me gusta poner 1200 x 700, para hacerlo por múltiplos de 50, pero las proporciones tampoco son esenciales, porque luego cuando... Ejecutemos nuestro juego en un dispositivo móvil, en una tablet o en un, en un móvil. Eh, se ajusta la pantalla de la mejor manera posible. Y el juego lo vamos a hacer. Este aspecto este apaisado. Eh, y a esta room como es la primera, también le vamos a poner un nombre. La voy a llamar room, room portada. Para recordarnos que va a ser la portada del juego. Dentro de las opciones que tiene... Ya hemos visto la, la que permite cambiar el tamaño. Width va a ser el ancho y Height el alto. Y vamos a irnos a una opción de estas pestañas que se llama Backgrounds. En Backgrounds permite elegir un fondo para esta pantalla. De las opciones que tienen Backgrounds no nos vamos a centrar en qué es cada una. Nos vamos a ir directamente a la que nos conviene usar. Que es pinchar aquí en mi imagen de fondo elegir el background que hemos creado pero vemos que se sale porque es más grande que el tamaño que le hemos dado a la RUM. para que se ajuste al tamaño le tenemos que dar a Stretch y entonces ya se ajustará justo al tamaño de nuestra room vale, también incluso podemos poner para que esta parte gris claro, hemos cogido un background que tiene una parte transparente podemos elegir para la parte que no es transparente para la parte que queda por debajo de la transparente un color negro o azul oscuro que quede bien con el juego. Así, por ejemplo, lo voy a poner de color negro. Para ver cómo está quedando nuestro juego, en todo momento podemos ejecutarlo en modo de simulación en el ordenador en el que estamos trabajando. Eso, para hacerlo, nos aseguramos que en Target tenemos Windows, de todos los que nos parece, tenemos Windows seleccionado y para ejecutarlo le damos al botón de forma triangular verde que se llama Run the Game. Si pinchamos en él, se empieza a compilar, la primera vez tarda un poquito más y podemos ver el aspecto de nuestro juego. Ahora mismo, fijaros qué sencillo es. Es una pantalla en la que no ocurre absolutamente nada, pero ya la tenemos. Nuestro siguiente objetivo será añadirle aquí un botón para poder empezar a jugar. Pero eso ya será en los siguientes tutoriales. Por último, para acabar este primer esta primera clase... Vamos a enseñar cómo se guarda el juego y cómo se exporta. Para guardarlo es muy fácil, basta darle al botoncito, con este disquete, este disquete de ordenador, Save the Game, le damos y el juego queda guardado. Y si queremos exportarlo, le damos, exportarlo por ejemplo para mandarlo por correo electrónico, y se nos comprime todos los elementos que estamos introduciendo en el juego, se nos comprime en un solo archivo, nos vamos a File y le damos a Export export project dándole aquí me puedo hacer una copia de seguridad del juego para mandármela a mi primer ordenador la voy a dejar en el escritorio modo de ejemplo le podemos dejar el mismo nombre o ponerle incluso la versión que estamos haciendo versión 0 porque es la primera que estoy haciendo le damos guardar y ya el archivo que se me queda en el escritorio me lo puedo guardar en, en la nube y ya tengo una copia del juego que estoy haciendo eh, pues hasta aquí este primer vídeo de cómo hacer un juego en game maker continuaremos con un segundo vídeo donde ya haremos más pantallas y empezaremos a introducir sprites y objetos a nuestro a nuestro juego